En nuestro ejercicio profesional nosotros nos regimos por normas las cuales van dictando nuestra actuación dentro del mundo legal Estas normas son reflejo de la realidad social que tiene la sociedad de varios países y que por lo tanto las legislaciones así lo recogen Muchas de esas legislaciones con el pasar del tiempo pierden vigencia a pesar de que no han sido derogadas legalmente y este caso en las sucesiones no escapa tampoco de ello Por lo tanto, hay ciertas normas en nuestra actual y vigente ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos Las cuales actualmente no están derogadas, se encuentran vigentes pero ya han caído en desuso por diversas razones El día de hoy aquí en el TIP sucesoral vamos a hablar sobre esas normas Que posiblemente ya han sido caducadas por distintas razones dentro del ejercicio de las sucesiones Los espero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 y es del hecho de que en ciertas normas que todavía siguen vigentes, hay algunos artículos los cuales ya han caído en desuso. Justamente por estos factores que acabamos de mencionar. Entonces, son las situaciones en las cuales, como abogados, nosotros tenemos que sopesar si esta aplicación de esta norma se puede realizar dentro de los procedimientos de la declaración del impuesto sobre sucesiones Pero que al realizar justamente dicha aplicación, vemos que es... Imposible por no decir que ya no puede utilizarse Por quedar derogada No precisamente por objeto de alguna norma nueva Sino por el desuso y por ciertas realidades de carácter Como dije, social o económico Para comenzar con el análisis de estas normas Vamos a hacer la lectura del artículo 35 De la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos La cual al hacer la lectura y el análisis va a ser de un contexto simple el cual no reviste mayor profundidad dice así esta norma artículo 35 el reglamento de esta ley determinará las reglas relativas al lugar y términos de declaración en los supuestos de herencias aceptadas a beneficio de inventario bienes de presuntos ausentes o fallecidos y otros casos especiales esta norma se refiere en este caso a las circunstancias en las cuales van fuera de lo que es una circunstancia normal Le hace una persona que haya fallecido con fecha cierta Con una partida de función en la cual certifica la fecha de fallecimiento Y por ende la apertura de la sucesión Se refiere entonces a los casos en los cuales son herencias aceptadas a beneficio de inventario por parte del heredero, el cual obviamente no quiere pagar las deudas de los acreedores del difunto O la circunstancia en la cual haya habido una presunción de muerte por accidente O una declaración de ausencia o muerte presunta Bien, lo interesante de esta norma es que el encabezado y el comienzo de la lectura de dicho artículo Menciona que es el reglamento de esta ley determinará las reglas relativas a hasta ahí todo está bien, pero resulta que si vamos a remitirnos al reglamento que desarrolla aspectos que no se encuentran en la ley Nos damos cuenta que el reglamento vigente que soporta o respalda esta normativa Es el reglamento de la ley de impuestos sobre sucesiones y otros ramos de la renta nacional La cual se encuentra vigente desde el 30 de diciembre de 1939 sí mis amigos una norma que data de más de 80 años y en la cual, lógicamente, la realidad normativa que aparece en este reglamento está completamente desfasada de nuestra realidad, tanto social como económica. Y por lo tanto, el poder aplicar el artículo 35 es prácticamente imposible, porque justamente estas son las razones. Siguiendo con otro artículo de la ley de impuestos sobre sucesiones que ha caído en desuso, tenemos que mencionar al artículo 8 y más específicamente a su ordinal segundo. Artículo 8 menciona lo siguiente, estarán exentos primero los entes públicos territoriales, segundo las cuotas hereditarias correspondientes a los ascendientes, descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción, cuando no excedan de 75 unidades tributarias tercero, las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social siempre que destinen los bienes recibidos o su producto al cumplimiento de esos fines las normas de este artículo o las ordinales de este artículo son prácticamente de poca aplicación por su poca practicidad en lo que se refiere a una declaración de impuestos Pero yo me quiero enfocar, más que todo, en el numeral segundo El cual dice que es que va a quedar exento de pagar impuestos Es decir, no va a pagar impuestos Aquellos parientes, quedan exentos de pagar impuestos Aquellos parientes que son cónyuges, descendientes, padres de hijos por adopción Cuya cuota aparte no exceda de 75 unidades tributarias Mis amigos el momento en que nosotros nos encontramos años 2021 en Venezuela, la cuota parte de 75 unidades tributarias a razón del valor de la unidad tributaria de este año, que la cual es de mil bolívares actuales, esta representa alrededor de un millón y medio de bolívares. Si tomamos en cuenta 75 unidades tributarias por el valor que representa en bolívares de 20 mil, da un resultado de un millón y medio. La cual, con nuestra realidad económica y con la devaluación que tenemos, y que obviamente puede verse, puede verse verificado en la página web del Banco Central de Venezuela, señores, no llega ni siquiera a ser medio centavo de dólar. Es decir, estamos hablando sobre una situación en la cual pudiesen estar exentos de pagar impuestos, Aquellos parientes que tengan una cuota aparte de dentro de la herencia De menos de medio centavo de dólar Señores, medio centavo de dólar se gasta en cualquier tontería Incluso hasta en dos pasajes de bus en algunos países Entonces, lamentablemente, esta normativa Por esta circunstancia económica cae en desuso Siguiendo con el análisis que tenemos de estas normas, ahora tenemos que hablar sobre el siguiente artículo, el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, y a los cuales lo ponemos acá en contexto, pero les comentamos lo siguiente: de los seis ordinales que comprende este artículo 9, la mitad de él se encuentra caducado por desuso y en cierta forma hay dos razones por las cuales hay que considerar que la mitad de este artículo ya se encuentra sin ningún tipo de uso o aplicación dentro de la realidad que nosotros tenemos en el mundo de las sucesiones si hablamos sobre esto, el encabezado de este artículo 9 menciona que el Ejecutivo Nacional podrá exonerar del impuesto a los tres primeros numerales u ordinales habla sobre las entidades, establecimientos privados o públicos, cuyo objeto sea primordial el de carácter científico, docente, artístico y además de ello también lo que en este caso su constitución sea por orden del tipo testamentaria o sucesoral eso a grosso modo es lo que engloba los tres primeros artículos yo me quiero enfocar en el desuso de los numerales 4, 5 y 6 en el cual el número 4, el cual os voy a mostrar aquí a continuación ya debidamente especificado con el encabezado de ese artículo 9, menciona entonces el Ejecutivo Nacional podrá exonerar del impuesto A, numeral 4 la parte del acervo hereditario formada por acciones emitidas por sociedades anónimas inscritas por capital abierto hasta un máximo de 500 unidades tributarias y lo que se y lo que esté representada en inversiones hechas a partir de la fecha de promulgación de esta ley en centros de actividades turísticas y hasta por un máximo de 500 unidades tributarias el numeral 5. También tiene algo similar que es la parte del acervo de dictario formada por capitales depositados en cuentas de ahorro constituidas en instituciones financieras legalmente autorizadas para recibirlo y en investidos en cédulas, bonos hipotecarios y por otras obligaciones emitidas por estas instituciones hasta la cantidad de 500 unidades tributarias en todos los casos. Entonces, como podemos ver, son normativas de carácter económico en el cual el Ejecutivo Nacional puede exonerar del impuesto a ciertos bienes que siempre y cuando estén declarados por medio de decreto ejecutivos. Si se encuentran dentro de un decreto ejecutivo, estas pudiesen ser exoneradas del pago, es decir, estos bienes pueden ser declarados como exonerados del pago del impuesto, es decir, como una exclusión de activos al momento del cómputo. Más allá de eso y que obviamente nada más la lectura y el análisis son un poco complejo Yo me quiero concentrar en el hecho que establece un valor en unidades tributarias Son 500 unidades tributarias las cuales están libres de eso Más allá de ello, ya sí hay que declarar y pagar impuestos Bien, pero esas 500 unidades tributarias que están en este caso exoneradas de pagar impuestos Les comento que... Bajo el análisis anterior que habíamos hecho sobre que el valor actual de la unidad tributaria es de mil bolívares Por 500 unidades tributarias nos da un valor de 10 millones de bolívares Que según el cambio oficial del Banco Central de Venezuela es aproximadamente 3 dólares ¿Se dan cuenta? Es un valor bastante pequeño, muy irrisorio lamentablemente Y en la cual no tiene ningún tipo de aplicación en la práctica otra norma que hay que mencionar y en cierta forma no norma sino ordinal dentro de este artículo 9 es justamente el numeral u ordinal 6 el cual menciona lo siguiente los beneficiarios de herencias cuyo único activo esté constituido por fondos agrícolas en explotación que contribuyan a la pequeña y mediana propiedad. El reglamento fijará los criterios para determinar la pequeña y mediana propiedad ya lo dijimos anteriormente. Está refiriéndose en este caso el desarrollo de este ordinal al reglamento que como mencionamos es el reglamento de la ley de impuestos sobre sucesiones y otro ramo de la renta nacional de diciembre de 1939 y que ya hemos mencionado que lamentablemente su aplicación está completamente desfasada dentro de nuestra realidad social y económica. La cuarta norma en análisis que vamos a hablar al respecto es sobre el artículo 11 de la ley de impuestos sobre sucesiones. Desde que fue promulgado originalmente en la ley de impuestos sobre sucesiones de 1982, ha tenido una falla en su redacción. Hay que comenzar por ahí. El hecho del artículo 11 tiene una circunstancia en la cual hay un choque en su interpretación entre el encabezado de dicho artículo y el contenido del mismo en los parágrafos. Veamos entonces primeramente lo que dice su encabezado en el artículo 11. Se concede una reducción en el monto impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o legatario siempre que ésta no exceda de 100 unidades tributarias en la forma que a continuación se expresa. Esta norma del artículo 11 tiene una lista de beneficiarios A los cuales se le establece un valor de porcentaje de reducción del valor del impuesto calculado Es decir, del valor del impuesto calculado Yo voy a rebajar o hacer una reducción de dicho impuesto de este porcentaje que aparece acá Según siempre y cuando tu cuota aparte sea de 100 unidades tributarias ¿Dónde viene en este caso el choque con este encabezado? Cuando nosotros hacemos la lectura de los parágrafos, justamente aquí lo vamos ahora, el parágrafo primero menciona Cuando en un mismo beneficiario concurran más de una de las condiciones o circunstancias enunciadas, se aplicará solo la reducción que más le sea favorable Es decir, si dentro de un mismo heredero la lista de, de, de reducciones que vimos hace un momento puede concursar por dos o más de ellas Le vamos a aplicar el porcentaje que más le favorezca, en este caso el mayor porcentaje obviamente el mayor porcentaje de reducción pero cerramos el parágrafo segundo este menciona lo siguiente las reducciones previstas en los seis primeros ordinales solo se acordarán si la cuota líquida recibida por el heredero legatario fuera inferior o igual a 250 unidades tributarias un momento, pero me dijiste en el encabezado que me vas a dar reducción solamente hasta 100 y aquí en el parágrafo segundo me estás dando reducción incluso hasta 250 ¿qué pasó aquí? no conforme con ello menciona, si fuera superior o no mayor a 500 también te doy reducción, las reducciones serán aplicadas por mitad, es decir, también te voy a dar reducción pero por la mitad del porcentaje que está en, el, en la lista de ese artículo entonces uno queda como que ya aumentó, entonces me estoy confundiendo porque en el encabezado me dice que la reducción será hasta 100 unidades tributarias pero el parágrafo segundo me dice que la reducción será hasta 250 totalmente. Pero puedo llegar incluso hasta 500 y me vas a dar la mitad de la reducción. ¿Cómo es esto? Es decir, ya había una circunstancia en la cual había un choque de interpretación sobre esta norma. Visto esto, el, en este caso, el Ministerio de Hacienda en su momento, y obviamente el señor, luego ratificando esto, el ente tributario correspondiente. Saca una resolución en la cual menciona que en vista de estas circunstancia del artículo 11, de su confusa interpretación y su imposible aplicación, decidieron resolver que la norma preferente y de forma excluyente a aplicar es la del parágrafo segundo. Es decir, las reducciones van a ser las que tengan la cuota parte los herederos de la cuota parte hasta 250 unidades tributarias. Es decir, en resumidas cuentas, reducción. Del, del impuesto calculado para los herederos hasta 250 si tú tienes 250 o menos te cabe reducción por completo según la lista que aparece en ese artículo pero si superas esos 250 pero no llegas hasta 500 sino solamente hasta 500 igual te va a dar reducción pero va a ser de la mitad del porcentaje que aparece en esa lista esa fue la solución que dio por medio de resolución el ente tributario correspondiente de la época y que de hecho está recogida en la obra del maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta en la cual justamente la explica de forma excelente y además de forma concisa bien, superado esto hay que ver ahora por qué razón este artículo 11 ya ha caído en desuso les comento, por experiencia forense yo este artículo yo lo estuve aplicándolo en muchas ocasiones en diversas declaraciones de impuestos que yo realizaba desde mucho tiempo atrás estamos hablando de alrededor de hace unos 8 años, 7 años hasta hace poco, hasta hace 5 años, 4 años más o menos podía seguir aplicando este artículo 11 porque nuestra realidad económica lo permitía pero resulta que hoy en día hablando en la época actual, año 2021 estamos hablando que 250 unidades tributarias o 500 unidades tributarias que son los valores que establece el artículo 11 para aplicar reducción eh, dentro de lo que es nuestra realidad económica a la unidad tributaria vigente que son 20.000 bolívares al hacer la multiplicación por ese valor y la cantidad de unidades tributarias me establece que recibirán reducción del impuesto a aquellos herederos que tengan una cuota aparte que pueden ser entre 5 millones de bolívares hasta 10 millones de bolívares es decir, hablando ya en bolívares yo te voy a dar la reducción completa si tu cuota aparte llega hasta 5 millones de bolívares pero si superas esa cantidad y no llegas hasta 10 millones te voy a dar igual la reducción pero la mitad del porcentaje eso es lo que quiere decir en bolívares pero si nosotros trasladamos y hacemos la, la, este caso, la situación cambiaria a dólares con la tasa actual vigente del Banco Central de Venezuela nos damos cuenta que esto se traduce a solamente un dólar con 50 hasta tres dólares aproximadamente es decir, yo te voy a dar reducción completa si tu cuota parte no excede de un dólar con 50 si excede de esa parte entonces te daré la mitad de la reducción si tu cuota aparte no supera los 3 dólares <risa> señores, volvemos a caer otra vez en la misma estación una norma muy importante, reducción de impuestos pero que lamentablemente cae en desuso por la realidad económica ¿Qué cuota aparte valorada en 3 dólares se puede en este caso reducir no se puede señores bien, y la norma o el artículo que, vamos a decir, ocupa el primer lugar del análisis de estas cinco que hemos mencionado o que vamos a mencionar ahora es el hecho del artículo 7 de la ley de impuestos sobre soluciones una cosa y un carácter muy particular de este artículo y es el hecho que está parcialmente caducada no está completamente caducada es igual lo mismo que ocurre con el artículo 9 que el artículo 9 de los seis ordinales solamente tres pudiese aplicar pero aquí la estación es que por ocasión de la situación económica, esta norma está parcialmente caducada. Solamente una pequeña porción es la que se encuentra vigente y de aplicación completamente obligatoria, porque es el cálculo del impuesto de lo que estamos hablando. El artículo 7 menciona lo siguiente. El impuesto sobre sucesiones y legados se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero legatario, de acuerdo con la siguiente tarifa progresiva graduada. Ahí la tienen esta tarifa que ustedes están viendo acá es justamente la tabla tarifaria del impuesto sobre sucesiones obviamente muy diferente a lo que es una tabla tarifaria del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado que hay valores porcentajes específicos dependiendo del, del volumen de venta o el volumen de ingresos que una persona natural o jurídica pueda tener acá en este caso los herederos para poder calcular el impuesto hay que tomar en cuenta en primer lugar la cuota que tú recibas dentro de la herencia y además de ello la parentela que tú tengas para decirte mira cuánto te va a corresponder tanto el porcentaje de impuesto a que se va a calcular como un cálculo de reducción, perdón de en este caso de sustraendo que hay que hacer según en los parámetros del cálculo del impuesto sobre sucesiones bueno, si ustedes pueden ver entonces hay una cantidad de valores de cuota aparte los cuales toman en consideración para aplicar los porcentajes tarifarios del impuesto que van desde 15 unidades tributarias hasta más de 4000 unidades tributarias y por lo que ustedes recuerdan y lo que ya hemos hablado sobre esta circunstancia de las unidades tributarias Nuestra realidad económica y el valor actual de dicha norma De dicha unidad tributaria Fíjense la situación 15 unidades tributarias es muy poco en bolívares Y obviamente muy poco en la realidad económica Si hablamos de 15 a 50 también 50 a 100 igualmente De 100 a 250 Y hablamos que 250 son 5 millones de bolívares Si hablamos de 500 a 1.500 unidades tributarias Estamos hablando de 10 millones de bolívares entonces, ¿qué pasa? resulta que todos estos renglones, que en total son 7 renglones quedan completamente en desuso, estamos hablando en este caso de las columnas donde está la cuota parte. las 7 columnas de la cuota parte quedan completamente en desuso entonces quedando la única, porque no hay, masa, no hay un renglón más alto es la del renglón de 4.000 unidades tributarias Ese es el renglón que todavía sigue usándose dentro del, pará... dentro del artículo 7 Y el parámetro de cálculo ¿Por qué razón? No hay otro valor mayor a este, lógicamente Más de 4.000 unidades tributarias Señores, les comento lo siguiente La norma que obviamente se establece para poder hacer el cálculo con esta tabla del cálculo del impuesto sobre asociaciones también sirve para el cálculo del impuesto sobre donaciones además de ello hay que comentar que la unidad tributaria que se encuentra vigente para nuestra época de 2021 que son mil bolívares recordemos algo que esta se encuentra vigente desde el 6 de abril del 2021 la cual fue promulgada o fue en este caso Dada por la Providencia número 23 del año 2021 del Seniat, la cual fue publicada en Gaceta Oficial 42.100, en la cual en el artículo 1 de dicha Providencia ajustó y aumentó el valor de la unidad tributaria de este año de 1.500 a 20.000 bolívares. Entonces, este es el valor que nosotros vamos a utilizar para los cálculos de los impuestos nacionales. El impuesto sobre sucesiones es uno de ellos. Entonces, cuando sale la providencia del CENIAT con estos 20 mil bolívares del valor de una unidad tributaria y al valor de la cotización oficial de la página web del Banco Central de Venezuela este tenía un valor de tasa de 2.073.000 bolívares que se traducía para ese entonces, 4 si hablamos de 4.000 unidades tributarias estaríamos hablando de 80 millones de bolívares que con la tasa del Banco Central va a quedar entonces un valor de aproximadamente 40 dólares estaríamos hablando de 38 dólares con 58 centavos como les digo aproximadamente 40 dólares un poco menos de 40 dólares esto fue cuando salió la providencia aumentando la unidad tributaria para el 6 de abril del 2021 en la época actual en que nosotros nos encontramos para el momento que se está haciendo la grabación de este tip señores en este momento el valor de la unidad tributaria y la cuota parte de más de 4.000 unidades tributarias es decir 80 millones de bolívares en estos momentos está incluso por debajo de 25 dólares señores ya hemos hablado y hemos comentado que la cuota parte de los herederos actualmente con el valor de devaluación que nosotros estamos teniendo que obviamente está reflejado en la página oficial del Banco Central de Venezuela Lamentablemente la moneda se deprecia de forma acelerada y por lo tanto estos valores están completamente lejanos a la realidad. El artículo 7 no se, no se, que, no queda derogado completamente debido a que tenemos una tasa de una, una cantidad de valores A los cuales hay que considerar para calcular impuestos. Pero como es el último y el más alto valor que hay, no habiendo otro mayor, por lo tanto, se aplica únicamente la de. La, la del renglón de cuota aparte de más de 4.000 tanto para ascendientes, descendientes, este, cónyuges, hijos adoptivos si hablamos de unos parientes más cercanos también aplicado para hermanos, sobrinos por derecho de representación otros colaterales y así sucesivamente en los cuales los valores porcentuales de tarifa del cálculo del impuesto será de 25% para aquellos parientes de primer orden es decir, ascendientes, descendientes, cónyuges y hijos adoptivos si hablamos de hermanos y sobrinos por derecho de representación estaríamos hablando de un 40% del impuesto si hablamos de otros colaterales de tercero hasta sexto grado estaríamos hablando de un 50% del impuesto si hablamos en este caso de otras personas afines, parientes u otros extraños Ya la tasa tarifaria estaría llegando al 55% Esos son los valores porcentuales actuales que se pueden aplicar según la tabla Y según la realidad que tenemos actualmente de carácter económico Entonces como conclusión, como podemos ver No es por motivo de alguna normativa que derogue algunos de los artículos que ya hemos mencionado acá Sino ya es por ocasión de una realidad Sea de carácter social, sea de carácter reglamentario Como lo vimos en dos de estos cinco artículos que analizamos O sea, en este caso, en la mayor parte de ellos Por la razón de carácter económico La cual, lamentablemente, estas normas Que si bien están vigentes Lamentablemente son de difícil aplicación Debido a su caducidad en la vida real Entonces, lamentablemente Ya incluso, de hecho, tanto Juan Carlos Colmenares como mi persona Hemos coincidido en que Esta norma ya debe ser reformada, actualizada o incluso derogada por una nueva ley que recoja la realidad social y el contexto en el cual nosotros nos encontramos porque no hay ningún tipo de beneficio por lo menos para el contribuyente al momento de declarar el impuesto hay varias situaciones todavía incluso que en cierta forma ya no se están exponiendo dentro del contexto social y el contexto familiar dentro de las declaraciones de impuestos pero obviamente eso es un análisis diferente lo que sí en este caso queremos recoger es el hecho que sigue siendo nuestra norma vigente Sigue la que se debe seguir aplicando para la declaración de impuestos No hay otro cambio y por lo que se ve no va a haber ningún tipo de proyecto de ley El cual haga que se reforme o haya una nueva ley que derogue a la actual ley de impuestos Sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Mis amigos, te ha hablado Juan Carlos Ron. Si te ha gustado este video danos un like, apóyanos con suscribirte a nuestro canal y sigue nuestros contenidos Hasta aquí ha llegado el TIC sucesoral del día de hoy